Efectivamente, yo creo que en este momento Cuba sufre una guerra de cuarta generación. En realidad creo que Cuba siempre ha, ha sido el centro experimental de guerra por Estados Unidos, el primer sitio donde se eh, plantea una invasión, el primer sitio donde se inicia un bloqueo, el primer sitio donde se plantea un embargo económico, donde se ataca de, de forma eh, cibernética donde eh, se intenta eh, atacar por todos los mecanismos para eh, acabar con una revolución. Creo que Cuba enfrenta todas las posibles acciones de desestabilización por parte de Estados Unidos por todas las vías, por todos los sistemas y por todos los mecanismos criminales que hay para atacar a un pueblo, una revolución y su dignidad. Y a pesar de todo eso, no se ha conseguido. Lo que vuelve a confirmar que la revolución cubana eh, es capaz de enfrentar una invasión, una guerra económica, una guerra eh, empresarial, una guerra comercial y una guerra cibernética.